Muy importante lo que vamos a hablar a continuación y esto ha significado eh, un hecho eh también de mucha relevancia eh, esta gestión 2018, el trabajo se viene todavía en 2019, estamos para a pocas horas de, de la nochebuena de compartir en familia y, y nosotros eh, de verdad queremos agradecer la presencia del director de cine muy querido, sin duda alguna en nuestro país, Marcos Loaiza, porque hemos tenido en pasados días la promulgación de la ley del cine y el arte audiovisual, eh, se viene la tarea de la reglamentación y eso es un esfuerzo sin duda alguna de todo el trabajo que se ha tenido por mucho tiempo. Es un gusto para nosotros contar con Marcos Loaiza, hablar un poco acerca de la ley del cine. Marcos, qué gusto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? A ver, ¿qué significa para el país? Y quiero empezar así con una pregunta muy general porque todos los bolivianos hemos seguido, sabemos cuánto se ha trabajado en esto, buscar el consenso y contar ahora con una ley, eh, ley en nuestro país, con las características que se requiere. ¿Qué significa para Bolivia esto? Yo creo que es importante, Bolivia es un país... Eh... Que está, está tratando de salir de la pobreza y yo personalmente pienso que nunca se va a salir de la pobreza si no se prioriza la cultura. Uh -huh. ¿no? Y lamentablemente, en eh, la vida republicana, todo, todo, la cultura siempre ha estado eh, eh, echada al olvido, ¿no es cierto? Entonces, que se haga una ley de cine, una ley que es mejorada del 92, creo que es importante, creo que es un hito histórico. Importante, eh, no es la ley que quisiéramos, se puede mejorar, pero Siempre, ¿no? nunca vas a encontrar una ley que se, que se satisfaga a todos los sectores y a todos lados. Yo creo que es una cosa importante para el país porque el cine es el que más eh, dinamiza la actividad cultural, ¿no es cierto? Participan escritores, eh, guionistas, dramaturgos, actores, eh, eh, escenógrafos, arquitectos, eh, diseñadores, eh, músicos, compositores, además de cineastas creo que va a ser importante y es una ley eh, que tiene dos partes importantes, uno es que tiene un dinero que va a entrar de las taquillas ¿no? o sea, uh -huh. los exhibidores y los distribuidores van a ceder un, no más de 3% y ese dinero va a crear un fondo y ese fondo se van a hacer convocatorias concursables ¿no? para, y con jurados los, ojalá que fueran internacionales pero jurados para que puedan eh, calificar, entonces eso va a garantizar que se van a hacer películas basadas en la calidad de los proyectos. ¿no? Eso es fantástico, yo creo que es lo más importante. ¿no? Seguramente hay que discutir un montón de cosas en detalle, en el reglamento los cineastas estamos trabajando en eso, para ¿no? que podamos encontrar consensos, o por lo menos puntos intermedios como se ha encontrado en la ley de cine. Sin duda, Marcos. Mira, yo, yo hacía un sondeo y, y con la gente con las que a veces hablamos y te dicen sí, qué importante es este fomento, este, esto que nos decían, ¿no? los recursos, este 3% que permitan eh, fortalecer toda la producción. Pero también es, esta otra parte me llamaba la atención, es como también a través del cine Bolivia se muestra, se muestra. Bueno, por supuesto, o sea, el, el, un político norteamericano después de la guerra mundial decía, mientras más películas se vean en el mundo eh, más automóviles vamos a vender ¿no? y es básicamente eso, Estados Unidos eh, todo el mundo quiere comprar un teléfono iPhone porque lo ve en las películas todo el mundo quiere conocer Nueva York porque lo ve en las películas ¿no? lamentablemente recién estamos entendiendo esa importancia nosotros ¿no? de que una película es la mejor eh, mejor pasaporte la mejor representación que puede tener un país es una buena película no la gente no se olvida ¿no? ahora eh, ya ya significa para nosotros eh, el trabajo que, que ustedes me, me señalabas, tenemos directores sonistas, eh, en fin, todo un grupo que empieza a trabajar durante todo este tiempo eh, ha sido un trabajo eh, tratar de buscar este consenso para contar con una normativa ahora están trabajando, me dice, todo este, este grupo de personas bueno, hay, hay, grupos, ¿no? hay, hay grupos hay grupos dis disidentes uh -huh. hay gente que quiere otras cosas pero en general hay un los, sobre todo los cineastas jóvenes están trabajando en eso, eh, con la visión muy clara. Lo que pasa es que no, es, no, estamos, no se inventa la polvo, uh -huh. ¿no es cierto? O sea, eh, Bolivia es el último país en, los, en América Latina que tiene ley de cine. ¿no? O sea, tiene Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú, todos los países tienen, ¿no es cierto? Y de todos los países hasta ahora la, la ley que mejor funciona es la colombiana. Uh -huh. ¿No? La colombiana, entonces yo creo que lo que hay que hacer es ver lo bueno que funciona y. y empezar a tomarla. Empezar ¿no? tomar ella, ¿cierto? Entonces nosotros no estamos basando eso. Funciona porque hay un dinero que. Se, el poco dinero que tiene Colombia lo gasta bien. ¿no? Colombia es un país que tiene una cinematografía mucho más pequeña que la Argentina, pero sin embargo le ha igualado en logros. ¿no? Este año está candidata a los que a la película colombiana, justamente porque la ley es buena. Porque se, los concursos son a la calidad del proyecto y hay varias convocatorias de, para diversos tipos, entonces yo creo que esa es, es la, la receta. ¿no? Ahora, lo, lo principal es, un punto muy importante siendo de algunos son recursos económicos, capacitación, formación constante, oportunidades, ¿qué se, qué se necesita en la producción? Sí. Bueno, hay una, hay una pequeña discusión, todavía eso no está claro. Uh -huh. Nosotros que, queremos que la, el fondo abarque toda la cadena productiva porque es importante que haya críticos, eh, a, a aprendizaje, etc. ¿no? Eh, la ley inicialmente está más para la preproducción, producción y postproducción, pero va a ser importante porque uno va a traer al otro. Uh -huh. ¿sí? Yo creo que ahora, ahora se van a venir, espero que en poco tiempo convocatorias, eh, las primeras, seguramente va a ser más difíciles No es fácil preparar un proyecto cinematográfico, ¿no? Sí. prepararlo bien además, entonces va a ser poco a poco, yo creo que de aquí a año y medio sí vamos a tener ya un fondo que va a estar funcionando encaminado. ¿no? Buscar el consenso es complicado, ¿Sí? sin embargo eh, hay, hay ciertas líneas que ya les, que les, que les marca y la reglamentación permitirá que La reglamentación y sobre todo yo creo que eh, va a de, de, de depender mucho de quién está a cargo de, de la dirección de... A decirle, es, o sea, es, es un cargo que en otras partes del mundo es ministeriable, ¿no? uh -huh. yo creo que para una buena gestión es fácil duplicar, triplicar el dinero que tiene el fondo eh, por las características que tiene la cinematografía boliviana que, que está empezando, ¿cierto? es un tesoro por descubrir a nivel mundial, Entonces, yo creo que una buena gestión fácilmente puede eh, hacer una cosa eh, estrella, ¿no? puede ser el proyecto cultural estrella del siglo, ¿no? ¿Cómo también si una mala gestión puede, puede hacer que sea una burocracia al servicio de nada? Ahora, todavía no se ha definido cómo se van a destinar los recursos, es lo que nos decían, ¿no? Pero está, está previsto para está la, previsto. la misma no, producción. Claro, este, este, este, sí. sí, está previsto. Ese es el punto, porque además hay, no pueden ser eh, una sola convocatoria. no, no así, Tienen que ser varias convocatorias y de alguna manera diferenciadas, ¿no es ¿cierto? Por eso depende mucho del reglamento, de la sabiduría de las personas que manejen eso. Porque se trata de que todos crezcamos juntos. ¿no? Si se hace una mala gestión, de repente hacen, eh, se puede Todo el dinero se puede hacer en una mala película. El ejemplo que ha pasado en Venezuela, no ha habido una buena gestión. ¿no? Entonces han hecho películas muy caras, de época, todo, y al cabo de tres años ya no había capacidad de seguir produciendo. ¿no? Hay varios aspectos que uno tiene que tomar en cuenta, sin duda alguna, y para eso está todo este tiempo que se viene, decíamos, con la reglamentación. Para que de una consulta, nosotros... Eh, a aportamos, ¿no? Cuando nosotros vamos, más aún con la, con la ley, vamos a eh, ir a ver las películas, sean nacionales, en extranjeras, porque ese es el monto que se va a tener para... para claro, los es de la entrada que tú vas al cine con esa entrada y un pequeño porcentaje va al fondo de cinematografía. A partir de ello es un aporte. ¿Qué, ¿Qué les diría a, los, a, los, a las personas que nos siguen y, y que siempre estamos, ¿no? Como que pendientes... Yo creo de, que lo es, que, que tienen que hacer... Ganamos, ¿Cómo ganamos? ¿Cómo aportamos? Tienen que exigir local. buen cine. Uh -huh. Si puede ir al cine más de lo que van, normal, bien, pero eh, tiene que acostumbrar a, a, a, a su país, a su ciudad, exigirle un buen cine. No se puede perdonar porque ah, es porque es boliviana, ¿no? No, si no, nosotros estamos en condiciones de hacer grandes películas y el público tiene que ir al cine, criticarlas y exigir calidad. ¿Tenemos calidad? Tenemos calidad. Tenemos calidad y tenemos capacidad de hacer mejores películas. Se necesitan las oportunidades, ¿no? Y fomentarlas también. ¿no? Y esta ley es una oportunidad para todos los cineastas. Quiero agradecerte, te hemos robado unos minutitos de, de, de tu tiempo. Y, y bueno, ya se ha visto antes de terminar, se ha visto ya cuando se, se, se arranca con la reglamentación, ya se está trabajando en ello. No sé exactamente lo que pasa: que el jueves se ha hecho la ley y es un día, son días muy particulares. Esto claro. me imagino, pero que la ley manda que son 100 días que se tienen. Uh -huh. o sea, me imagino que para el 1 de marzo ya estará la ley. Ya se tiene que trabajar en eso. Y ahí arranca todo aquello. Es importante para nosotros contar con una ley de cine para fomentar toda la industria cinematográfica boliviana, el trabajo que tienen. Y Marcos Loiza, que nos comentaba un poco sobre el trabajo, y no sé si, evidentemente, aquí tenemos la capacidad. Hay buen cine y más aún si vamos a tener este tipo de oportunidades. Marcos, ha sido un gusto. Gracias. Bienvenido siempre. Buenas noches. Vamos a una pausa y retornamos con más.